Gracias, amado Fulvio, Carolina, Francis, a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo. <ríe> Miren, en el día de hoy quiero tratar un tema que me preocupa eh, y es la situación del COVID-19 a nivel mundial y naturalmente en la República Dominicana. Resulta que hemos ido acostumbrándonos ya a a la situación del COVID, pero resulta que hoy, hoy, 14 de diciembre, está peor que en los momentos eh, cuando se cerró el mundo, hoy. ¿Y por qué yo digo esto? Porque al, actualmente 72 millones de personas han sido diagnosticadas con COVID-19, 72 millones. Millones en todo el mundo. Miren los datos ahí. Esto es en vivo ahora mismo. 72 millones de contagiados que han sido ya diagnosticados. Y 1.613.977 muertos en el mundo. Repito, 1.613.977 muertos mil muertos en apenas, vamos a ponerle 10 meses, porque no fue en enero que inició, sino que fue eh, febrero-marzo y por tanto vamos a, a darle ese, ese, ese rango de 10 meses. 1.600.000 muertos en 10 meses. Estados Unidos, oigan este dato, hoy va a llegar a los 300, bueno, no hoy no, quizá mañana llegue, entre, entre mañana y pasado va a llegar a los 300 mil muertos. Eso es terrible. Eso que usted está viendo en rojo vino, ¿verdad? Eso que usted está viendo son los países que ahora mismo tienen mayor cantidad de fallecidos. Fíjese usted que Rusia, allá arriba a la derecha, el grandote que usted está viendo ahí, Rusia, que antes tenía totalmente controlada su cantidad de fallecidos, se le está saliendo de control en Rusia. Pero Estados Unidos, ya acabo de decir que va a llegar esta semana, entre mañana y pasado, va a llegar a los 300.000 muertos. Tiene hoy día 299.177 muertos. Va a llegar mañana o pasado a los 300 mil. Eso es grave, señores. Eso es grave. Pero Brasil, Brasil, 181.402 muertos por Covid. 181 mil va rumbo a los 200 mil, señor. Una, una cifra impresionante. Pero la India, yo recuerdo. Yo recuerdo, como ahora que en este programa yo decía de la India, abajo, muchachos, ese. Yo recuerdo que yo hablaba aquí de, de 11.000 muertos en la India. Hoy, ya en la India, estamos hablando de mil muertos. Y hace varios meses yo hablaba de 11.000 en la India. La India es un monstruo farmacéutico. Pero. Puede ser lo que sea, si no hay vacuna. Tú puedes tener 200, eh, eh, dos millones de farmacias disponibles. Lo que no hay es vacuna para eso. Mira, tú sabes que en Costa Rica, eh, uh -huh. ¿te acuerdas que cuando nosotros teníamos aquí eh, 500, 600, 1,000 casos, en Costa Rica habían dos o tres? Uh -huh. Pues hoy día... Costa Rica tiene ya 150.947 wow, casos. Se relajaron o sea, posiblemente. Sí, sí, se relajaron. Pero déjame decirte otra cosa. El caso más sintomático es el de Nicaragua, señores. 4.709 casos. Nicaragua. Eh, yo no lo veo tan asintomático. No, gobierno. no, yo lo digo porque el, el hecho es que en Nicaragua el gobierno que hay es un poco restringido. <coughs> es posible que, y sí, es posible que ahí está que, Daniel Ortega. Que las estadísticas... Yeah, que, sí que las tengan las tengan sí, controladas ¿eh? las tengan controlada miren ah, las estadísticas ya, sí, sí, ya sí. O, sea, o sea que eso no es la realidad real exacto, exacto. Okay, es, bien, muy es muy ¿Ustedes posible ustedes se acuerdan que hablábamos y el en, mundo en el invierno que ya entró en todos los países eh, en, fríos, eh, fríos sí. del norte era de esperarse uh -huh. por las condiciones. Uno de los países que vivió más niveles de terror con lo del COVID fue Italia. ¿Se acuerdan ustedes de aquello sí. de los camiones sacando sí. eh, cientos de, cara de cadáveres? Italia volvió otra vez. Mírenlo cómo está en Rojovino. Esa, esa zona ahí del, de, de, de Europa eh, está totalmente eh, en Rojovino. O sea, está eh, en problemas. 64.520 muertos en, en Italia. Reino Unido, 64 mil muertos. Lo que está sucediendo en el mundo, otra vez, es terrible. Pero la gente, medio como que se ha acomodado. Reino, Reino Unido es esa ala que ustedes ven ahí eh, arriba, muy bien. Italia, Italia tiene sí. 1.825.775 muertos. Y 64 mil muertos. Oiga. No, no contagiados. Miren, Oiga. miren. Sí, contagia. ¿Por qué yo hago esta mención a nivel mundial? Porque, recuerden ustedes que antes yo también lo hacía, yo primero mostraba el, el, eh, cómo estaba el mundo y luego venía la República Dominicana. La semana pasada en la República Dominicana, lamentablemente, un total más de 5.000 contagiados nuevos la semana pasada en la República Dominicana. Fíjense ustedes que en, en un tiempo se hablaba de 200, 300 contagiados y ya volvimos otra vez a los miles de contagiados. Naturalmente se han aumentado la cantidad de pruebas, eso es muy importante. Pero ¿qué pasa? Lo que tenemos que focalizar no es en la cantidad de contagiados que va en aumento. Y este es mi consejo a las autoridades. No se puede flexibilizar el toque de queda no se puede flexibilizar las medidas restrictivas a la sociedad, porque si eso es en toque de queda, que ustedes están viendo que hay gente casándose y, y paquetes de gente presa porque estaban en un, en un sitio trancado bebiendo romo y bailando y haciendo lo que ellos les da la gana si eso es con el toque de queda, imagínense ustedes, si usted le dice a la gente, hoy no hay toque de queda, la gente se va a volver loco si, repito no se puede flexibilizar el toque de queda y por ejemplo aquí en la provincia de Duarte yo paso los fines de semana eh, eh, cuando voy para mi casa, usted ve los negocios llenos faltando 10 minutos para las 7 de la noche lo, lo, los fines de semana ¿qué es esto? y esta gente ¿a qué hora van a llegar a su casa? y hay que felicitar y lo hago con toda la responsabilidad porque lo estoy viendo y le estoy dando mucho seguimiento al director provincial de salud que no descansa sí, no descansa Dando, Y con un paquete de mascarilla por donde quiera, dando vueltas, se va a poner loco el pobre. ¿Por qué? Porque él dice, ¿qué hacemos con esta gente? Incluso me estaba preguntando... El este es fin de semana, 300 y pico. Sí, de 300 y pico. ¿Qué dice él? Vayan a ver si, si me averiguan una fiesta, me preguntó el, el sábado. Voy a ver si me, si me investigan por ahí. Una fiesta que hay con fulano de tal eh, aquí en San Francisco, clandestina. Y entonces, imagínense ustedes si la autoridad tiene que andar brechando a ver dónde do, do, que hay una fiesta, una cuestión. Pero por Dios. Entonces, el llamado a las autoridades: no flexibilicen nada. El que quiera cenar el 24 y que quiera cenar el 31, que cene temprano, que cene a las 5 y que a las 7 se vaya a acotar para su casa. Pero no Así podemos es. dejar o flexibilizar las medidas, porque si no, es posible que en enero y febrero lo estemos pagando caro. Y Así se está es. haciendo un buen trabajo, se, se le está dando seguimiento al COVID. Pero no podemos dejar que la sociedad nos lleve a flexibilizar para darle gusto, para la fiesta, la guacherna y, y el libertinaje. Así que es. Es lo que se busca aquí en la República Muchas gracias, ayer ya en la antigua. Bueno. Fue puntual, ¿eh? Eh. ¿eh? Vamos a ver, puntual. señores, la pregunta del día. ¿Considera usted que el gobierno debe extender subsidio a empleados suspendidos? Esa es la pregunta. Háganos el feedback. Mire, eh, antes de los WhatsApp, yo quiero un minutito para. Hay una información, Fulvio y los demás, de la primer, no, de la señora vicepresidenta que dice que no se, no, no hay posibilidad. Eh, a ver, como que ella dice, habría endurecer regulación eh, contra el COVID-19. Exactamente. ¿Cuáles medidas tú crees tú que estás cercano al, a los círculos de poder? Cierre, <risa> cierre, cierre, cierre. ¿Cuáles sí. tú crees que serán las medidas? Cierre de, de, de, de, de colmadones, colmados, de Totalmente. Totalmente. Ojalá sí. se haga por Entre otras cosas. Incluso, porque no se puede bajar la guardia. No, no, no. Mira, ya mira, en Estados eh. Unidos empezaron a distribuir la vacuna, y en Inglaterra también. Pero a nosotros nos cogen tiempecitos. Sí, claro. No podemos bajar la guardia. En ningún momento. Aquí va a ser febrero o marzo. Por ahí en ningún pandemia. momento podemos bajar la guardia. Una, una, una, una propuesta al gobierno. No permitan, debería prohibir desde ahora la venta de bebidas alcohólicas para consumo en los negocios. Usted quiere, usted quiere romo, usted quiere vino, cerveza. Sí, yo te caso. la vendo, pero te la tiene que consumir en tu casa. Bien. Que se prohíba desde ahora... El consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos. Eso eso está positivo. Porque así tú evitas que la gente se aglomere por lo menos en así el negocio. Es. Bueno, vamos a ver.